Hola, espero que te encuentres bien. Soy el profesor Ezequiel Cuevas. Les voy a platicar de un tema muy interesante que estoy seguro les va a encantar. Perímetro de polígonos regulares. Antes de comenzar, recordemos unos conceptos básicos. Aquí tengo un polígono regular. Se denomina polígono regular a una figura geométrica cuyos lados y ángulos internos son de la misma medida. Esto significa que este ángulo y todos los ángulos del polígono deben ser de la misma medida. También este lado y todos los lados del polígono deben ser de la misma medida. Si un lado o un ángulo no son de la misma medida que los demás, entonces no es polígono regular, es polígono irregular. El perímetro es la longitud de su contorno de una figura. Se obtiene sumando la medida de cada uno de sus lados. Esto significa que este lado se suma con este y con este lado y con todos los lados del polígono. Veamos el primer ejemplo de perímetro de polígonos regulares. Aquí tengo un triángulo equilátero. Vamos a encontrar su perímetro. Bueno, tenemos que el perímetro es... La suma de sus lados. Lado 1 más lado 2 más lado 3. Como este polígono tiene 3 lados, nada más 3 lados se suman. Y esto sería 5 más 5 más 5. Y esto es igual a 15 centímetros. También lo podemos hacer multiplicando. Por ejemplo, tenemos el perímetro. Ese es igual al lado por n, que n es el número de lados. Y esto es igual al lado, que vale 5 centímetros. Por n, que son 3 lados, por 3. Y esto me da 15 centímetros. Ahora encontramos el, el perímetro de un cuadrilátero de un cuadrado entonces tenemos que el perímetro es igual al lado 1 más lado 2 más lado 3 más lado 4 son cuatro lados del, la, del polígono entonces nada más subimos los valores cambiamos la letra por el valor de ese lado entonces tenemos 7 más 7 más 7 más 7 porque es, como un, es un cuadrado, entonces cada uno de sus lados mide lo mismo. Entonces son 7 más 7, 14, más 7, 21, más 7, 28. 28 centímetros. También lo podemos obtener multiplicando. Como son polígonos regulares, todos sus lados son de la misma medida. Entonces tenemos que es lado por n donde n es el número de lados y l es el valor de esa longitud entonces tenemos 7 por 4 y esto es igual 7 por 4 28 centímetros bueno por último vamos a encontrar el perímetro de un pentágono entonces tenemos que el pentágono esto es igual a lado más lado más lado, más lado, más lado. Son 5 lados. Entonces ahora vamos a poner el valor de cada uno de los lados. 4 más 4 más 4 más 4 más 4. Y esto es igual a 4 más 4, 8. Más 4, 12. Más 4, 16. Más 4, 20 entonces tenían 20 centímetros también lo podemos sacar multiplicando entonces tenemos que esto es igual al lado por n donde n es el número de lados en este caso es 4 por 5 y eso es igual a, a 20 centímetros les dejo unos ejercicios para que practiquen si tienen alguna duda Escriban en los comentarios y nos vemos en el próximo video.